Hola mis bajos estoy en el tren ando con mi compatriota y con el hijo mío vamos para Juárez. ¿Ustedes saben qué hora hay? Son las 8 y 34 de la mañana Y yo tengo un sueño Pero eso no está Todo por ustedes, todo por YouTube Todo por todo Hola. Hola. Vamos para Bolivia Bolivia es un parque de atracción Aquí en Bruselas eh, No, en Bélgica, perdón bueno, en Bruselas, ahí fuera de Bruselas y cogemos el, cogemos el, cogemos el, cogemos así que sigamos viendo el vlog, son los que les guste y ustedes subieron al lado, ustedes subieron. Ahí yo puse una decoración bien madre, bonita. De mí, ¿eh? Le voy a enseñar la decoración. Estoy... Ay, yo estoy, hombre, en mi amor, yo estoy en mi mundo, en mi universo. Ya, ya yo soy el que amamos. ¿Tú eres? ¿Tú eres? está muy chulo, papito. <risa> Mira, Franz. Esto es una vaina. Ay, mi madre, mírame a ti <risa> Ya yo estoy asustada y acabo de llegar. Yo me subí en la montañita saladora. Hey! ¡Ay, mi madre! ¡Mira! ¡Mira, mira! mira mira Tiene miedo y de todo ¡Ay mi madre! ¡Mira! ¡Ay Padre Celestial! ¡Mira! ¡Miren a ¿Mira? ¿Mira? ¡Mira! mami! ¡Mira a mami! ¡Miren a mami! Entonces ustedes no lo vieron pero ¡Qué chulo! Ay, ¡Qué help? Ya yo tengo el corazón a millón Mira, me ha hecho una sola atracción Ustedes supieron, ¿verdad? ustedes supieron. Yo cogí esto para el calor, porque hace calor. Y yo que traje, me puse esto y me puse, dije mi besta. salir lo, lo monstruo de esa vaina ahí. nos subimos otra vaina mira mira el... agárrame la mira mira mira la mira ahora mira mira mira mira ahora mira miren miren Ya <risa> no, papi, mira, tiene que vivir aquí Señal, ya yo salí de la atracción Y eso era para niños Eso a mí no me hizo ni, ni pito ni flauta Ni nada de eso Y pronto si no supo no, no. si su lo que era <risa> Yo pendejo Él me hace venir a mí De que papá el que da atracción De que se va a montar Y que se va a montar Y que se va a montar Y nada de nada Dios mío, seguimos <ríe> <tú> va? bueno, <ríe> Ahí, ¿no Vamos a que todo no, el mundo Ah, ¿estás viendo? Ay, Dios Vamos, ven. Miren. Ay, Dios. Por eso este gente está maquillado Ah, muy bien. Miren. Ay, Dios. Miren, por eso... ¡Ay, Dios mío! ¡Miren el otro! ¡Ay, padre amado! ¡Ya salieron los locos! ¡Ay, Dios mío, mira! ¡Ay, Dios mío! mío! mío! Yeah! Franci, ¡Ella me está siguiendo! ¡Mira! ¡Ay, ¡Ay Dios mío! ¡Mira! Ay, me tomo tan loca. Mire, yo me embaré! Señores, ¿no? Ay, no, así no. Dile así, ¿no, Franci? Así no, ¿eh? Así, ¿no? Y ellos me, y ellos me hacen miedo. Y ella me sigue, y yo haciéndome lo fuerte de que no, yo no tengo miedo, que no, señores, miren. te tan disfrazado de una manera, que tú crees que, ta, que eso es verdad y de todo, pero eso no es de verdad. Ven, ven, ven, mamá. Sí, ven, vámonos, ven, que para allí es que vamos, yo tengo calor ya. Vámonos, ven, vamos para allí. sé si sí, asustado, yo creo sí, está asustado. Ahora voy a ver a mamá, deja que mami vea a toda esta gente. Tú supiste, verdad, que mami se va a cagar del miedo. Mami va a tener miedo hoy. Claro que bueno. sí. Ay, hasta se caga los pantalones, señores. <ríe> mami va a estar asustada. Déjame que yo le diga a esa mujer lo que acabamos de ver. Asustada hasta ella. Estamos esperando a los amiguitos de Francia. Porque es verdad que yo dije en el blog que yo no andaba con mami y con Francia, pero andamos con dos mamás y sus dos hijos que son amigos de Francia pero no lo puedes grabar, pero andamos con ellos, y ellos están haciendo una atracción. Están haciendo una vaina de... ¡Ay Dios! Así que ya saben, mi gente. No, ahorita, ahorita que va a ser heavy, cuando sea como de noche, y que salgan todos esos montos. Yo te voy a grabar a ti, mami mía. ¿Hasta quedando para que hasta las seis ¿Hasta las seis ¿Hasta que se va de noche? Vamos para la 42. Ay, Dios, mira, Francesca, a lo le da vergüenza. Ay, ay, ay. ay, no, ponen eso, eh. Ay, <ríe> ay, ay ponen eso. Corta eso. Allá. Tengo que hacerme una foto con uno, monstruo, con uno de los monstruos, de los vampiros que salen. Vampiros feos Y son feos de verdad. Son, son feos. Pero hay que hacerle. Ahora vamos a ver el espectáculo de monstruos. Y después nos vamos. Yo no me quiero ir. Porque yo quiero esperar, yo quería esperar el fuego de. El fuego artificial. Pero, como uno anda en grupo y que ya hay una que está diciendo que hay que irse, ustedes supieron, ¿verdad? Ustedes supieron. Sé que ya ustedes saben. Vamos a seguir con el vlog. Ahorita yo les digo lo que tengo que decirle y ya. 20 minutos después. Se acabó el espectáculo. Estaba bien bonito. No se podía grabar, por eso yo no. bien bien bonito te miraron la que ya está oscureciendo eso quiere decir que aquí va a haber monstruo aquí va a ver que le iba a correr Ahora vemos que él iba a correr, porque mira, es que esos maquillajes se ven tan realistas, sí, como tan, eso parece de verdad, mami eso parece de verdad ese maquillaje, parece de verdad, parece de verdad, ah, ¿pero pues, tú estás asustada? maquillaje? El maquillaje de los monstruos. ¿Tú? parece de verdad? No, o a sea, ti Te parecen de verdad. Y tengo que tener el corazón solito, porque en, realidad, en verdad es verdad. No te asustado. Oye, oye, a mí no me gusta esa vaina. Eso me.. Oye, esa vaina. Da miedo. A mí lo que es película de terror. Yo soy bien. Oye, yo soy más pendeja, Ay. Oh. Mamita sí, está tan ¡Mami está suta ¡Mami está asustada! <risa cultural validation> quiero mucho la gente mami, Ay, Quiero decir algo para Mamita Quiero decir algo para gente Eh, la gente eh, Vengo para que es el chulo mi país Venga para México, lo que, que quiera Deje que es chulo, chao Así mismo, Bruselas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 Mami, ese hombre viene para acá. Mira, tú supiste que yo te voy a un poco de ellos. Ay, Franci, espérate. Franci, no, que tú te pone un badge? No, Franci, no. Porque es que tú también le tienes miedo y yo también le tengo miedo. Entonces yo, aquí hay un badge para los niños. Para que ellos no se le acerquen. Pero si yo ando con Franci, si nosotros andamos con Franci al lado, ellos en verdad me la no van a ver. Oye, yo estoy moca. Ellos en verdad me la no van a venir. Oye, mira, el corazón está así. Oye, Así que te el corazón. A mí me da un pique cuando yo veo estos carajitos corriendo. Porque yo me. Yo me voy a poner para de una vez. Hay que embalarse. Hay que encontrarse en un, en un lugar donde yo me encuentro. Ya está oscuro. Mami me está dejando atrás. Rafael mucha! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios ¡Como! salir de este parque ahora. No, yo quiero saber cómo es que vamos a salir de este jodido parque. <risa> Todo el mundo está asustado. <risa> ya no vamos ya. Nos fuimos. No, Dios, no, ay, Dios, Señor. ¿Quién diablo me mandó a mi papá. Pero quién, ¿quién me mandó? Ay, Dios. ¿Quién me mandó a mi papá? Señores, ay, ¿no? Mira, mira. Señores, aquí está todo el mundo llorando. Francis está asustado. Los amiguitos están asustados. Aquí está todo el mundo asustado. Y las madres dicen quítate. La hermana dice quítate. Y aquí no vamos nosotros. Ya es hora de uno decirme a su casa. En verdad, Pero yo voy a seguir hasta la salida. Ya estamos en la salida ya. Normalmente aquí no hay mozos, normalmente, señores, normalmente, déjame ver ¿Estás asustado? ¿Y qué fue? ¿Cómo? Si no, no te asustado? Miren, miren. ¡Ay, señor! Mira, amiguito. Y espero que les gustó Espero que disfrutaron el, Como yo celebré el Halloween Yo nunca celebré esta Porque es una niña de Cristóbal pero este año Yo me dije Tengo que ir para Bolivia Oye, ustedes saben No se olviden Denle like Suscríbanse eh, Pónganme su comentario Y activen la campanita Porque lo que viene mi amor Es video eh, Dígale adiós Adiós mi gente Los amo Suscríbanse Usted conoce Bye Bye día espectacular, una noche llena de adrenalina eh, Una noche yo vi, yo vi el, un, un, un payaso con una telonstruo. Con su con, con, con una vaina casi brain, no sé cómo se dice. Pero ya ustedes saben. Los amo, nos vemos en el próximo video. Bye.